¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este Tu compete nostálgico, el cual hemos denominado El Shaman. ¡Qué epopeya nos sorprendes esta vez! Bueno Caco, vos sabés que a mí me gusta agarrar mi carrito de disco y salir a, bueno, a juntar las cosas que la gente ya no necesita para uso personal. Y en una de estas salidillas mías, me encontré ni más ni menos que con esto, y atrás que para mostrarle Caco, el Power Rangers para Family. ¿Qué es esta mierda? El Power Rangers para esto? Family. esto, boludo? Lo cambié por un paraguayo ¿Qué este qué le pasa? ¿Qué le pasa a este chabón? Yo no pensé que te gustaba este juego, Caco, así que no sé por qué reaccionas así. ¿Pero qué te parece si llamamos a Emma y a David para que nos digan qué les parece esto? ¿Vos decís que nuestros expertos, Emma y David, van a estar tiempo valioso de sus vidas para ocuparse de este jueguito? Sí. Y bueno, vamos con Emma entonces. Epa, epa, epa. Y también los invitamos a ustedes a que firmen y nos digan si el Power Ranger de, de la Family es un jueguito de mierda o si es una pieza esencial en la colección de todo entusiasta. Ahora sí. ¡Vamos con Emma. La cacería de esta quincena no ha sido de las más afortunadas. Si bien tenemos un buen título enfrente nuestro, la creatividad y belleza de lo físico esta vez no aguarda en nuestro pórtico. Observamos una burda materialización de la matriz línea, de un tono amarillo triste, y un compendio de instrucciones y precauciones por detrás que ni siquiera son tan graciosas. Incluso el baño de oro circunferencial de la Label notamos que fue raspado por algún dueño pretérito, probablemente con fines mágicos, quitándole así la poca gracia de la que hacen gan estos ejemplares. El diseño de la Label, wow, ¿qué decir chicos? Una fotito por aquí, otra fotito por allá y el aquí. No solo uno de los diseños más anodinos del Label, sino además una falsa promesa de una épica aventura contra Ivan uh. Detalles tales como unas letritas en el aire, un dos romano bajo el brazo de Trini, el cual es el único vestigio de sinceridad que tenemos, de hecho. La verdad chicos, esos cartuchos me producen tristeza, pena. Pasado la Golden Age de la Family con sus diseños de label hechos con tanto ímpetu para poder tocar el corazón de los niños a estos montajes sin criterio que solo buscan, vaya iba a decir compra accidental, pero debería decir lisa y llanamente estafa, me retrotraen en una época oscura, al principio del fin del reino del Family Game. Pero bueno, no todo es un puñado de ceniza sobre nuestro tazón de cereal El mal trago de este ejemplar al menos no viene en forma de asalto a mano armada Puesto que fue adquirido por esta absurda suma de dinero Por último nos queda un análisis interno El cual comienza con una placentera sensación en nuestras manos Producto del poco esfuerzo requerido para separar las carcasas que son tan blanditas y una posterior sorpresa, al encontrarnos junto una gran gota de baquelita esta enigmática resistencia que, wow, me ha dejado realmente atónito, sobre todo teniendo en cuenta que los cartuchos de esa época solían estar compuestos solo por gotas de baquelita barata, lo cual despierta sospechas en mí que son alimentadas cuando al darlo vuelta, noto el nombre del juego escrito sobre la plaqueta con tinta indeleble. Esto me hace pensar en la posibilidad de que esta plaqueta haya estado un tiempo archivada suelta tal vez por la rotura de su carcasa, y que la carcasa que le envuelve sea solo un trasplante, convirtiendo este cartucho en aquellas glorias que los entusiastas más responsables llamarían un Frankenstein. Algo me dice que este cartucho no es lo que aparenta, y que dentro suyo se halla un oscuro secreto. Hola, soy David, y voy a jugar al Power Ranger 2 para mi video Racer Family Game. Siempre buenos. El jueguito empieza con un logo que está muy bueno, y lo que notamos es que las palabritas chinas de arriba están en una especie de 3D que contrasta mucho con las palabritas bidimensionales del logo principal. La curiosidad será recompensada en ambas partes para que no haya pulsado ningún botón y se encuentre con esta breve pero contundente cinematográfica de los 5 Rangers. Y si clicamos en la opción de abajo nos vamos a encontrar con opciones muy divertidas que constan de una trivia comandada por Rita Repulsa y los bonus en versiones, jugable con computadora y jugable con un compañero. El juguito empieza y notamos unos sprites bastante grandes y la dinámica si bien es buena no es tan divertida. En esta ocasión tenemos a Trini batallando contra todo tipo de alemanias y juntando moneditas por el bosque recordándonos un poco Mario Bros y un poco a la Adventure Island. Y para que se haya tomado la molestia de juntar todas las moneditas, será recompensado con una recarga de energía al 100%. A lo largo del juego también nos vamos a encontrar una puerta en la cual si entramos nos recibe este viejito y nos cambia el arma, a una mucho más efectiva, pero también mucho más molesta para apuntar. Acá juntamos todas las monedas y nos dan al Tiger Sword, el cual nos recarga toda la energía. Una nueva puertita nos lleva al enemigo final del primer nivel, el cual es este brujo que acompañaba a Rita Repulsa en todas sus fechorías y moldeaba todas sus fantasías tal como ser los patrulleros. Bueno, acá como un perro dice que mueve en el primer nivel, y eso medio como que me frustró un poco, porque la verdad tener que empezar todo de nuevo es medio una molestia, así que voy a resetear el cartucho para poder, bien, espero, no, no, no sé si ustedes habrán visto lo que vi yo, pero creo que voy a probar de nuevo, ay, ay no, no lo puedo creer. Acaba de aparecer la pantalla de presentación de uno de los mejores juegos de la historia de Family Game, el Solbrain. Voy a hacer. voy a apretar start a ver si se puede. No, no, yo no. Bueno, al parecer. Ta, tengo el Solbrain. Eh, no, me, me quedé. me quedé sin palabras. Eh, chicos, disculpen. disculpen mi, mi. mi divague, pero estoy jugando el Solbrain. Y bueno, ya que tengo el Solbrain, voy a hacer el informe, si no les molesta, sobre este juego. El cual como vemos tiene unos gráficos que son impresionantes, avasallantes. Una jugabilidad única, muy dinámico. son esos juegos que tienen estos personajes así en miniatura? Y uno piensa que eso va a ser perjudicial y terminas viendo que en realidad te sentís más y más como si fueras el personaje. Es muy extraño o sea, sentirte algo tan pequeño siendo algo tan grande. Como verán, no, tenemos, no, no, no hay punto de comparación con lo que teníamos preparado para hoy. Yo estaba, debo no confesarlo, estaba un poco desanimado. Un juego de, de tal simpleza como el Power Ranger 2, no me producía mucho entusiasmo y la verdad que toparme con esto no, no, sab, no sabía describir la tamaña de emoción que recorre mi ser de saber que tengo tal desafío por delante el día de hoy. Cuando agarramos estas letritas, depende de qué combinación hagamos, nos van a dar distintos robotitos que van a ser nuestros patiños, y acá nos recargamos la energía. En una parte de repente pegás un saltito, por ejemplo, y te agarras de las rejas que no sabías que te podías agarrar, y la sensación es indescriptible. Yo sé que tal vez mi juicio en este momento está un poco obnubilado y no estoy siendo objetivo, pero la verdad es que estoy muy contento de tener el Solbrain. Yo, chicos, sigo, sigo sin caer, no puedo, no puedo poner los pies sobre la tierra, estoy... ¡epa! Bueno, el juego... Uno de los miedos... De mis mayores miedos, se cumplió, él tenía el sobren y se tildó. Y estamos viendo toda una serie de locuras, demasiado extravagantes. Pero bueno, esto también está bueno porque los cuando aparece un glitch, eh, es todo un suceso. Ningún glitch es igual a otro. Así que son estos momentos en los que podemos ver un vistazo al alma del jueguito. Este tipo de momentos, para los entusiastas más ávidos, pueden llegar a ocultar algún tipo de mensaje. Entonces es inevitable llevarlo hasta el límite. Y bueno, si bien quisiera, no es el momento para colgar tanto tiempo en un glitch. Y, así que voy a resetear nuevamente. Bueno, pasé el primer nivel de nuevo, y esta vez no se tildó. Y llegué al primer enemigo. Bueno, dada la dificultad que tiene este enemigo, que en este momento, la verdad que por la conmoción y demás factores, no estoy habilitado a manejar, voy a probar este truquito a ver si funciona. Y bueno, gracias a Dios acaba de funcionar y tengo la energía recargada. Seguramente las vidas también. Lo cual implica que no solo tengo el Soul Brain, sino que encima lo tengo con un truquito. Y bueno, liquidamos al primer enemigo, y bueno, vamos a seguir con esta epopeya fantabulosa que es este juego. Y bueno, acá noto lo más raro, que yo tendría que haber sido trasladado a una escena de selección de niveles, y me encuentro simplemente con un nivel que está mucho más avanzado en el juego, y si mal no recuerdo, es ni más ni menos que el último nivel. Lo cual vendría a ser obvio, porque la verdad que tener el Soul Brain de esta manera, era algo así como un sueño. Y todos sabemos que de los sueños uno despierta. Sin embargo, este momento es comparable con esa parte del sueño que todos tenemos en la cual nos damos cuenta que estamos soñando. Y nos aferramos a la fantasía lo más que podemos hasta que suena el despertador. Vamos a seguir hasta donde esto nos lleve. Porque si bien tiene un límite, todavía tenemos un largo trecho que recorrer que nos puede parar quién sabe qué. Porque será si algo mejor que tener un Soul brain es tener un solver glitchado, porque es uno de esos cartuchos que son únicos y que nadie más los tiene. Así que voy a sacarle todo el jugo para ver todo lo que tiene para ofrecerme. Tal vez en esa exploración encontremos algunas respuestas. Bueno, a lo largo de la pantalla todo pareció estar en perfecto orden, hasta ahora está todo bien. Nos topamos con este segundo boss, el cual su grado de dificultad es tan elevado que me siento bendecido por tener el truquito. Cuando terminamos el nivel nuestras dudas eh, son clarificadas, nos encontramos en la anteúltima área, así que bueno, calculo que empezaremos el último nivel y notamos algo muy extraño, que nuevamente estamos luchando con el mismo enemigo al que nos habíamos encontrado previamente, y si seguimos jugando nos vamos a dar cuenta de que esto se tornará en un loop en el de luchar, ganar y volver a empezar, alternado con música y sin música. Y bueno, ya que estamos frente a un espécimen en el cual es una regresa en sí misma, totalmente libre de etiquetas vamos a ponerle una I de INCALIFICABLE Y Caco, después de todo esto, ¿cuál es tu veredicto? Y bueno, la verdad que puede que me haya precipitado dadas las características tanto de... bueno, el cartucho en sí, como, como esa particularidad que vimos de que se transforme en otro juego y en qué jueguito encima Esa es la magia de la calle eso, claro. La satisfacción adicional, supongo que de haber estado, en, haber estado vagando a la luz de la luna y ver, ver algo así. Y no esperarte lo que, lo que, bueno, lo que iba a suceder. Es como que el Family tiene eso. Que todos los juegos de Family, algo te van a otorgar. Tal vez el juego es malo, pero tiene una fallita. Y con los años empiezan a haber fallas cada vez más extravagantes. La verdad que tenés razón, Nico. Es como dijo el viejo Fausto, el Fred Dorsey italiano, todos juegos todo jueguito de familia es digno. Así que, ¿qué te puedo preguntar? ¿Cuántos francs le das? ¿Cuántos francs le doy? Y bueno, eh, vamos a ser justos también, porque estamos hablando de un juego que, qué bueno. Ese fue mi motivo principal de rabieta al comienzo. Así que bueno, le vamos a dar unos, como dice su carcasa en precio, unos tres merecidos francs. Tres francs. Yo también. Tres francs. Estoy totalmente de acuerdo. Los invitamos a suscribirse en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y el, a la cuentita de YouTube, que está ahí, de ese lado, para así pueden ver nuestros videos quincenales, por ahora. Y compartan a un amigo que le guste los Power Rangers este videito, así llegamos más lejos. Gracias por el aguante, gracias por el cariño, y en dos semanas, nuevo videito.